Estaban los motores en la calle, eh, atracamos mucha gente, llegábamos a los lugares, el compañero a Un suelta la bolsita y frenan la guagua y se nos tiran. Y unos de los policías dicen: ese Es el de la camiseta de cuadro, que era yo, ese es uno de los jefes de este punto. Hola, mis amigos, Miguel Cabrera, para ti en tu canal de YouTube, Cabrera HD. Ya tú sabes Cabrera HD, suscríbete a mi canal de YouTube Cabrera HD. También en Facebook, TikTok, Instagram y todas las redes sociales. Todas mis plataformas sociales Cabrera HD. Hoy nos encontramos con un personaje de aquí, del municipio Santo Domingo Oeste, en su sesión. O sea, en su sesión, el personaje del municipio, como lo hemos denominado. Tenemos por aquí a Rangel Martínez, hermano. Dios bendiga, bendiciones. Para mí es más que un privilegio y una honra eh, estar aquí en, este, en esta audiencia, que cada persona que estará viendo esta entrevista, que yo sé que será de gran edificación para muchas personas que me conocen, conocen mi antes y mi después. Y yo sé que será de gran bendición y de edificación lo que estaremos hablando por esta plataforma, Cabrera. Hermano, el placer es de nosotros tenerte a ti aquí. Eh, gracias por darnos esta entrevista. La gloria sea de Dios para hablar de, mucho, de muchas cosas. Porque tenemos tiempo conociéndonos, sí, sí, sí. son 30, casi 25 y pico de años que tenemos conociéndonos. Muchos años. En el barrio, eh, tengo fe de que es así, desde pequeño, ¿te acuerdas? Desde sí, pequeño, sí. tu inicio en, en, el, en el municipio. Antes de comenzar esta entrevista y comenzar a hablar de mi testimonio, del antes y el después en mi vida, quiero leer una cita bíblica. Que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Mira lo que dice. Que, sino que de los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de los vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y de los vil del mundo y de los menospreciados escogió Dios y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jate en su presencia. Padre, te damos gracias por esta palabra. Que esta entrevista sea de gran edificación, Señor. Y que aquellos que van a ver, Señor, esta entrevista sean edificados y sean impactados por tu palabra y por este gran testimonio. Amén. Amén, amén. Eh, Rangel, antes de tú entrar al, a lo que es lo, los brazos del Señor, los brazos de Dios, ¿quién era Rangel Martínez? Eh, bueno, mi apodo en el mundo era Noni. Quisiera sí que me conocía la, la mayor parte de las personas en el mundo que yo me movía de, del inquivo, podemos decir. Eh, mira Cabrera, Génesis 6 habla del designio al mar. La Biblia dice en Génesis 6, y vio Dios que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo solamente al mar. La palabra designio en el mundo judío es una palabra hebrea llamada Yeser Ara, que significa la inclinación hacia el mar o hacia lo malo. En mí existía la Yesera Ahora, ¿cómo comienza mi vida a inclinarse a lo que es el mundo delinquido? Eh, recuerdo que en el año 1999-98 habían dos pandillas. Yo sé que tú conoces de esta pandilla. Era Lobillo y los Jimmy. Ok, sí, sí. Yo, yo, yo llegué a oír de esa pandilla, o sea que somos de aquí del mismo del municipio. O sea, en pocas palabras, eh, tú eras de la calle, tú pertenecías a una banda. ¿A qué se dedicaba esa banda? Sí, eh, la banda a que yo pertenecía se, se inclinaba al microtráfico. Pero quiero dar el testimonio de cómo yo me comienzo a inclinar a lo que es el mundo de la delincuencia. Yo recuerdo de ocho años, yo veía que estas dos pandillas peleaban en la puerta de mi casa. Yo recuerdo que ellos usaban lo que es la boca Yo veía cómo ellos se acuchillaban. Y yo siendo un jovencito de ocho años, yo decía, yo quiero ser como uno de ellos. Lo que esta gente hacían o lo que estos pandilleros hacían, me estaba llamando la atención. El yeser alá, el instinto al mal me estaba arrastrando a este mundo de delincuencia. Así, comienza, así comienzo yo a lo que es llamarme la atención el mundo de la calle. Ahora bien, cuando yo voy creciendo, que ya voy teniendo una edad aproximadamente de 11, 12 años, ahí es donde yo entro al mundo del microtráfico, que es la venta de drogas. O sea, tú querías ser como eran esos muchachos de la calle que vendían, eh, se peleaban con cuchillos, se peleaban con O sea, en pocas palabras, tigre, tigre de la calle, delincuente. Tigre de la calle. Mira qué es lo que pasa. Yo soy un hombre de Dios que le sirvo al Señor. Un líder que Dios me escogió para la gloria de Dios. En mí había un liderazgo. Amén, amén. En mí había un liderazgo. Pero ese liderazgo estaba distorsionado en aquel entonces. Porque yo siempre quise ser un líder. Yo siempre quise ser un jefe de, de lo que es el mundo de la droga, la pandilla. Lo que significa que el liderazgo estaba en mí, pero estaba totalmente distorsionado. Pero, pero llegaste a ser líder de la banda. Claro que sí. Eh, la primera banda que yo estuve, de, de, de, de lo que era la, la banda de los mañones, de los de aquel entonces que se usaban las chilenas, era una banda llamada Los Chiqui. Esta es la primera banda que nosotros hacemos, que es un grupo de muchachos donde ya andábamos con, peleando. Eh, personas eh, buscando problemas en la calle así que comienza mis inicios en el mundo de la delincuencia porque eso era lo que se usaba antes en aquel entonces no era como en estos tiempos que ya cualquier muchacho de 17 años te da unos cuantos sino que en aquel entonces se usaban los machistas y los allí fue donde comenzó mis inicios pero pero cuando tú entraste al mundo eh, se decía al mundo al mundo falso un mundo falso Mundo falso, lleno de mentiras, lleno de, de, de, de falsedad. ¿Tú entraste como líder o entraste, eh, como se dice, China, China? Eh, siempre quise ser líder, lo hice como líder. Yo hábilmente, había algo ya en mí, dentro de mí internamente, algo, algo muy fuerte del enemigo de las tinieblas, y yo convoqué un grupo de jóvenes y me hice el líder de ellos, de esa pandilla. Ellos se sujetaban a mí. O sea, o sea, tú iniciaste con tu pandilla tú mismo. Claro que sí. O sea, sin pasar por la mano de un líder, sin pasar por la mano, por era fuerte. Era fuerte. Incluso eh, hay un artista urbano llamado Rochi RD, que él tiene un grupo llamado La Maldad. Eh, el, el primer nombre de La Maldad nace de este personaje. Eh, era, un, un, era un grupo que yo tenía llamado La Maldad. Luego que el, la pandilla se llama Los Chiqui, yo cambio el nombre y nos ponemos entonces el coro de la maldad y nos bautizan con ese coro. ¿Con ¿Quién ese, baut, ese bautizan? La gente porque hacían mucha maldad, eran traviesos en el barrio. Nadie quería saber de nosotros. O sea, o sea el nombre le cayó como anillo al dedo. Usted, el nombre de usted era eh, eh, la no, maldad. La maldad. La maldad. Pero la gente le puso el coro de la maldad porque eran muchos. Eran muchos y, y hacían mucha travesura en el barrio. Da, Dañaban personas, eh, molestaban a los vecinos. y La gente decían ellos son malos y nos bautizaron, el diablo nos bautizó con este nombre, el coro de la maldad. Porque ya en la eternidad de Dios había un propósito conmigo. Pero Satanás quiso dañar el plan de Dios en mi vida. Pero cuando Dios coge a un hombre, no hay espíritu, no hay tiniebla que se levante, que pueda distorsionar y dañar el plan que Dios tiene con nosotros. ¿Y dónde se desenvolvían ustedes haciendo esa fechoría? Eh, bueno, mira, cuando yo me inclino al mundo de, de la delincuencia, eh, mis primeros inicios fueron muy fuertes. Lo primero que quiero decir a la audiencia que me va a ver es que esta entrevista eh, lo importante no era lo que yo era antes sino lo que yo soy ahora. La Biblia dice en el, en el libro de Corintios, segunda de Corintios de modo que si alguno está en Cristo Cabrera, nueva criatura es. Aquí lo interesante de esta entrevista no era lo que yo era antes sino lo que yo soy ahora. La Biblia dice las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios me hizo una nueva criatura. Ahora bien, mis inicios fueron muy fuertes porque cuando yo comienzo a delinquear en el mundo de la delincuencia, comienzo en el... Recuerdo que el primer, eh, el primer delito que yo cometo en el mundo de la delincuencia, podemos decir, recuerdo que fue detrás del liceo, un ataque que yo hice acompañado de un grupo de personas que me seguían y seguían mis pasos. Porque tú eres el líder. Yo era el líder. Recuerdo que yo andaba armado, yo andaba con una... ¿Qué pasa cuando atrajo al joven? El joven se va y busca a su padre. Nosotros damos la vuelta y pasamos por el mismo lugar donde ha hecho la nada. O sea, pero, pero el, la persona no, no lo reconoció. No, no, no nos reconocía, no nos conocía. Nosotros le salimos de la nada. Pero, pero, pero, ¿qué pasa? Aconteció algo, es que él va y busca a su padre. Cuando él busca a su padre, ellos vienen en un carro. El, el, el, el muchacho le dice, esos son los que me atracaron. Y, el, y el, su padre desde el carro me Y yo andaba el... Y tuve que decirle también... A, aquel, a aquella persona, no sé si hería a alguien, sé que yo me embalé y le disparé, pero entonces cuando eh, yo cometo este delito yo me di cuenta que el mundo del robo y del atraco no era mi vida, entonces ahí es donde yo me inclino al mundo del microtráfico, de la Pero, o sea pero ustedes fueron fuertes, que a esa persona vuelve y pasan por el mismo lugar sin saber si la iban a conocer. Sin saber si la iban a reconocer. Pero la, eh, eh, la persona que tú o el grupo de ustedes ¿Vivía en el mismo municipio o era lejos? ¿Ustedes lo conocían? Al parecer vivía cerca de donde nosotros hicimos la porque no pasaron 10 minutos donde ya él venía con su padre. Al parecer él venía llegando de su trabajo en ese momento. Nosotros lo sorprendemos, le salimos al encuentro, le quitamos lo que le iban a quitar, el reloj, le quitamos la cartera y él va a su casa y su padre viene con él con una cuando ve que nosotros venimos de nuevo pasando por el mismo lugar, entonces ahí es donde el, el, el Señor nos dice dentro del carro y yo tengo que verme obligado a... Y no me gustó lo que pasó en ese momento, y yo dije, este no es mi vida. Y ahí es donde yo siento inclinarme a lo que es la venta de... Pero es que eh, ustedes actuaron ahí como una persona como... No sé cómo decirte, porque si ustedes... usted saben que ustedes atracan a una persona, cruza por, por el mismo lugar, eso es un problema, claro. Eso es para que tú veas la ignorancia y lo ignorante que nosotros éramos en ese tiempo. Hacemos una fechoría, como dicen en el mundo, hacemos algo malo. Eh, hacemos a la persona, pero también nos burlamos de él pasándole por el mismo lugar donde hicimos el delito o cometimos el hecho, aleluya, de deshonra. Y es allí donde entonces ocurre que hubo un, un intercambio de disparos. Pero fue ese fue el único atraso que hicieron. O sea, en, en el tiempo que tú estuviste, eh, en esa parte, como... como ese solo en la hicieron ese solo. Mira, mi vida tuvo varias etapas. Yo tuve varias etapas de mi vida en el mundo de la delincuencia. Cuando yo cometo ese delito, yo abandono lo que es esa vida porque no me gustaba, no lo sentía hacerlo. Lo hice por coro y por presumir de que yo era un jefe y para que los que están alrededor mío tuvieran temor y que vieran que yo era guapo y que yo daba para hacer lo que yo era en ese entonces. ¿Qué pasa? Cuando yo entro al mundo de la delincuentes que son que están involucrados en lo que es el microtráfico, pero también que atacan tigres que son fuertes, que se mueven en todos los ambientes. Por eso te digo que mi vida tiene varias etapas, ese fue ese no fue el único ataque, fueron varios más, porque también me vi involucrado con personas que eran fuertes, sicarios, que se movían en ese mundo de la también de la droga y me vi involucrado en ese mundo donde recuerdo que yo andaba con esa persona y hicimos varios donde quitaban los motores, la calle eh, atacaban mucha gente, llegaban a los lugares, acostábamos a personas, les quitaban toda su pertenencia. Eh, es un mundo que totalmente me arropó y yo no tenía control de mí mismo. Ese mundo comenzó a dominar mi vida. Pero en sí, en sí, lo que yo sentía dentro de mí no era el mundo del robo, sino el mundo de las... de vender, la venta de... un capo, una... ¿Y dónde te desenvolvía tú? O sea, eh... Ahí tú no eras líder. No, en el mundo del la yo no era líder. Habían gente que era más fuerte que yo, más peligroso que yo. Ellos mejor me dirigían y me guiaban en ese mundo, porque en verdad ese no era mi ambiente. Mi ambiente era el mundo de la... O sea, ellos le decían a ustedes, salgan a... Nosotros lo esperamos aquí, ustedes nos traen lo que... Ustedes se dividían todo. Mira cómo se daban esos escenarios. Esos escenarios se dan, como somos personas ya que tenemos... Eh, conocimiento de lo que es la calle, el mundo Estamos involucrados en lo que es la mujer, la bebida, el dinero Llegaron momentos donde Estábamos en lugares bebiendo O, o queríamos más dinero Y nos programábamos ¿no? Eso era algo que se daba eh, Sin una, sin organizarlo Era algo que se daba en el momento Bueno, eh, estamos cortos de dinero Vamos a darle una vuelta A ver quién, a qué víctimas hallamos o encontramos Para quitarle su pertenencia Recuerdo que un día yo estaba en el metro y desde el metro, recuerdo con una persona que quizá él va a ver esta entrevista, él está preso, me reservo el nombre por ética. Eh, con él salimos y fuimos a los huaricanos. Y ayer en los huaricanos, recuerdo que despojamos a una persona de su pertenencia, de sus motores, montamos el motor en un camión y lo traímos aquí a La Palma de Herrera y lo vendimos. Así era que yo me movía en ese ambiente. Era algo que no, yo no lo planificaba eh, dos o tres días, sino era algo que se daba en el momento, porque ese era el mundo y el ambiente que me rodeaba, cabrera. Y... En el mundo de la llegar ¿llegaron ustedes eh, a ser grandes, eh, por ejemplo, traficantes o, o nada más el, micro, el microtráfico? En cantidad pequeña, cantidad grande, y si de los muchachos que, que, que, tú, que tú dejaste atrás, ¿todavía en eso? Eh, sí, eh, en el mundo de la que yo me desenvolvía, yo llegué a ser microtraficante, es una cantidad mínima, no, no era un capo. Porque cuando hablamos ya de un capo o un estamos hablando de una persona que es, es un, una persona que suple cantidad. Lo de nosotros era gramos. Comprábamos cantidad de gramos, eso lo preparábamos y lo vendíamos en el punto de las Repardo tercera, un punto eh, llamado el punto de los menores que yo dirigía. Sí. eras un, gru un grupo de personas, de jóvenes, y ahí distribu distribuían las y la vendíamos. Allí vendíamos las y es allí donde yo comienzo a tener dinero del microtráfico eh, comienzo a salir a las discotecas, a conocer el mundo ya a otro nivel, mujeres estaba con, manejando dinero, eh, ahí comienzo a usar armas al... eh, a comprar ropa o sea, o sea, ya tú te sentías un tipo poderoso, ya tú te sentías un, un superman como dicen tú eras eh, el apodo que te decían tú eras no, no. o sea tú decías yo soy yo y nadie más Sí, eh, exactamente, me decían no, no, pero también me bautizaron con otro nombre, el Batucón ¿Batucón? Ahora, ¿de dónde nace el Batucón? Recuerdo que un día yo estaba en, el, en un sitio, en un, en un plato llamado El Palomar, así le decíamos Y recuerdo que ese día yo tenía una p*** y estaba una sustancia llamada la marina me da vergüenza decirlo, porque todo el que me ve conoce mi pasado y sabe que yo soy una nueva persona Ahora, cuando yo estoy eh, eh, en ese lugar, recuerdo que estaba tenía un y estaba armado Sube un compañero mío Y me ve en esa condición Y me dice Wow, tú eres el Batucón Y cuando él me dijo Tú eres el Batucón A mí me gustó ese nombre y O sea que tú, tú, eres, tú eres el Matatán Exactamente Porque me gustaba Que me dieran esa fama Había un ego dentro de mí eh, Había un ego Que Satanás había puesto Había puesto en mí de, de yo ser superior De yo sentirme Pero era un vacío Internamente que había en mi vida Y yo lo quería llenar Con las cosas del mundo Pero nunca caíste preso eh, Wow qué, qué poderosa palabra porque quiero testificar de eso, de, de cómo Dios me libró de la cárcel, Cabrera. Y tú fuiste parte de ese escenario porque yo sé que tú eras vecino y veías cómo me allanaban las veces que iban, la DNCD buscándome, y de la forma como Dios me iba librando. Y es allí donde yo comienzo a tener la experiencia con Dios y vengo al Evangelio incluso. Así fue mi vida. Porque aún la justicia buscándome, la DNCD, recuerdo que una vez... Cuando ya me comienzan a descubrir que era yo uno de los principales cabecillas de ese punto de droga... Recuerdo que ellos venían bajando de la calle 4, venían como cuatro camionetas. Recuerdo que estaba yo y varios compañeros míos... Y uno de los compañeros míos, que me voy a reservar el nombre, suelta una bolsita de 5 miligramos. Uno de, las, uno de los policías está viendo de la camioneta cuando el compañero mío suelta la bolsita... Y frenan la guagua y se nos tiran. Ahí nos agarran, lo agarran a él... Y unos de los policías dicen, es el de la camiseta de cuadro que era yo. Ese es uno de los jefes de este punto. Él tiene varias denuncias. ¿Qué pasa? En aquel entonces yo estaba sufriendo del corazón. Pero, o sea, a, cuando tú oyes que dicen, él tiene varias denuncias. Se dice que lo, los, los municipios, o sea, los vecinos, era que llamaban a la policía para denunciarte. O te denunciaban, eh, qué sé yo, personas que ustedes habían engañado. Los, los vecinos... Eh, no tenían denunciado porque vendían a la luz del día. Recuerdo que en ese entonces pasaban niños para sus escuelas y nosotros éramos un mal ejemplo para la sociedad. Y esas denuncias llegaban por vía de los vecinos. Incluso cuando el policía me dice, tú tienes varias denuncias, era que ya ellos me habían dado un seguimiento y hasta fotos me habían tirado. Ya ellos me, me veían parado en la esquina, me fotografiaban, no, nosotros pasando la sustancia y ellos tenían pruebas para decir esa cosa. Entonces cuando él me dice, tú tienes varias denuncias, tú eres uno de ellos, recuerdo que yo me rehusé y quise forzar con el policía y uno de los policías me da un trompón, me da un golpe por aquí atrás y yo caigo en el suelo. Y, me, y en el suelo me comienzan a pisar la cabeza. ¿Dónde, dónde fue eso? Eso fue en la Repaldo Tercera, en el edificio donde yo vivía, apartamento uno, allá en la Repaldo Tercera. Pero, ¿Pero eso fue allá arriba o fue abajo en la calle donde todo el mundo estaba viendo? Abajo en la calle donde está la cancha. Es allí donde se da este episodio donde la DNCD me apresa y ahí ellos comienzan a estar claros de mí de que yo soy uno de los que venden en ese punto de Y recuerdo que cuando me pisan la cabeza me amarran con soga y me montan en la camioneta, pero pasó algo sobrenatural, Cabrera. Porque recuerdo que el fiscal, un fiscal llamado Vitili en ese tiempo, eh, se baja de la camioneta y dice al de la camiseta de cuadro, déjenlo, llévenselo a todos menos a él. Y es allí donde Dios me da la primera oportunidad y yo comienzo como a sentirme como que algo me estaba cuidando Pero no, no dirían los compañeros tuyos que se llevaban, que se llevaron preso, Que tú lo vendiste a ellos, o sea, que tú lo traicionaste Porque se lo llevan a ellos y te dejan a ti Eso quiere dejar dicho muchas cosas Entonces no dirían ellos, Concho, eh, el Batucón no, no, no vendió a nosotros Porque si él es el jefe, ¿por qué lo dejan a él? Eh, ellos vieron el episodio y escuchaban la conversación que habían entre los policías y yo. Ellos escuchaban cuando yo les decía a los policías que yo sufría del corazón, que yo, yo hablaba con ellos de que me dieran una oportunidad, que yo no era lo que ellos decían. Y el fiscal de repente se baja de la guagua y dice a él déjenlo y llévenselo a todo menos a él. Y es allí entonces donde ya Dios me da la primera oportunidad y... Pero yo seguí en el mismo mundo. O sea, después que te dan esa oportunidad, después que Dios te ilumina, que Dios te abre el camino para que tú cese el, micro, el microtráfico y de hacer maldad, porque es maldad, te lo, te, te lo digo con sinceridad, sí. es maldad. Tú no coges cabeza y tú sigues en el mismo camino de la droga, y en el mismo camino de la maldad. O sea, Dios dándote la oportunidad. Dios dándome la oportunidad, pero el Dios que yo predico que se me reveló es un Dios de misericordia. Porque, ¿qué, ¿qué acontece conmigo, Cabrera, en ese mundo? Aún Dios dándome esa oportunidad, yo sigo de cabeza dura, como dicen por ahí. Yo sigo eh, inclinado en ese mundo. Pero, ¿qué pasa? Dios comenzó a darme un seguimiento espiritual. ¿Qué pasó conmigo? Mira cómo Dios comienza a revelarse a mi vida, yo dentro de ese mundo, Cabrera. Recuerdo que en ese tiempo me estaba pasando algo, y era que yo, desde chiquito, veía manifestaciones de demonios. Yo veía visiones, cosas raras. Recuerdo que en ese entonces yo dormía como con un pulpo al lado mío, como un demonio al lado mío. Cuando yo abría los ojos, los ojos míos espirituales se quedaban abiertos y yo veía ese pájaro que dormía al lado mío. Escucha esto. Recuerdo que en el mismo punto de donde nosotros vendíamos la, donde, eh, vendíamos la sustancia, llegó un evangelista a predicar el evangelio. Y ese evangelista dijo esta palabra. Aquí hay un joven que él duerme con un pájaro del diablo, con un demonio. Dice el Señor que él se lo va a quitar. Cuando el muchacho me dijo eso, algo me tocó, porque yo sé que el único que sabe lo que está pasando soy yo. Y que tú sabías que era verdad. Y que yo sabía que era y verdad. Y tú no lo conocías a él. No, yo no lo conocía. Fue el Espíritu Santo que lo envió al punto. Oye, como Dios comienza a darme una persecución, cabrera. Oye, como Dios comienza a darme un seguimiento. Pero, ¿qué pasa? Cuando él desata esa palabra, que me revela lo que yo estoy viviendo en, en lo íntimo, que soy yo que lo estoy pasando, cuando yo miré sus ojos, cabrera, los ojos de él estaban prendidos como llamas de fuego. La Biblia dice, y da un aspecto de, de Jesús, cuando Juan ve la visión y dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Cuando yo miré el rostro de aquel joven, no era un rostro humano, era a través de él el mismo Jesús hablándome. Amén, amén, amén. ¿Tu madre sufrió mucho? Sufrió mucho. Eh, te digo algo, eh, mi madre pasó tanta conmigo que, de, que yo a veces me digo, Dios mío, gracias, porque... A veces siento dolor del dolor que yo le causé a él, a ella. Escucha esto, yo recuerdo que mi madre, eh, mi padre se va de la casa y queda con, con mi hermano y yo, eh, no crió solo, ella sola no crió, ella fue padre y madre a la vez, eh, porque hubo problemas en la relación, mi padre se va de la casa y es allí donde mi mamá tiene que lidiar con dos hijos, ella sola, y ve que un hijo se inclina al mundo de la delincuencia. Imagínate lo que sufre una madre, que quiere el bien para un hijo Pero ve que ese hijo está involucrado en cosas malas Y haciendo cosas malas Y que está a punto de que se lo mande, que la policía lo mande a la cárcel o a la victoria Era una madre que estaba sufriendo, que no dormía Yo veía como ella a las 4 de la mañana Yo en el punto abría la ventana A ver si yo estaba parado ahí O a ver si me veía tirado muerto Y todas esas cosas la estaba sufriendo mi mamá No, yo me imagino Porque la madre, la madre sufre demasiado Y más cuando ve que su hijo está inclinado en algo negativo En algo que no puede ser y la madre sufre mucho, sufre mucho. Imagínate, madre, madre, como dicen. Entonces, de ahí, cuando venimos desde el punto donde el, el, los policías, tú caíste preso, que ellos te soltaron, que tú seguiste en eso, en eso. Dormía con el pájaro malo, como tú decías. Después de ahí, que el, que el evangelista, el evangelista, ¿verdad?, te, te, te reveló a ti de que tú dormías sin tú decirle con, una, con algo delante de la cama. De ahí para adelante, ¿qué tú hiciste? Eh, es allí donde aún a pesar de todo lo que está pasando conmigo, yo me comienzo a dar cuenta de que hay un ser superior que anda detrás de mí, que era Dios y el amor de él. Es un Dios de misericordia. Yo, conmigo, yo sigo en el mundo del mar y, y sigo teniendo más experiencia con Dios aún todavía. Dios sigue dándome más oportunidad, Como por ejemplo, recuerdo que un día en un punto llamado el Pentágono, a las 2 de la mañana eh, llegó la DNCD, cuando llega la DNCD yo estoy tan borracho y tengo el corazón tan acelerado que todos los que estaban allí corrieron y volaron plato y pared y yo me quedé frenado, yo no pude correr. Los policías llegaron al lugar conmigo, me quitaron la botella de romo que yo tenía en la mano, comenzaban a hablar conmigo dándome consejo que me quitara de ese mundo, pero a mí no me llevaron, no me llevaron, me dejaron en el mismo lugar y recuerdo que sale uno cuando ya la policía se va y dice y no te llevaron y me dijo y qué reguardo fue que tu mamá te hizo pero ya yo estaba eh, percibiendo eh, que Dios me estaba reguardando que no era ningún reguardo sino era que él era el reguardo del Eterno o sea yo diría que por lo menos tú estabas borracho en ese momento ahí tenía una botella de romo en la mano yo lo que diría es que los policías de la DNC que se tiraron no verdad Días, esto es lo que un borracho todo un broma con eso y te dejaron y no te llevaron no creo que sea así, porque de la forma que yo estaba vestido, como yo vestía con tenis, eh, ropa que lucían bien, y, y mi apeto no lucía como un vicioso, lucía como una persona que estaba cuerda. Yo entiendo que era la misericordia de Dios y que Dios tiene control de todas las cosas. La Biblia dice, porque toda autoridad le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Dios tiene propósito con un hombre, Él lo guarda. Amén. ¿Y cómo decide... Rangel, entrar al reino de Dios, como dice. O sea, tu decisión, cuando la tomaste, cuando te sentaste a decir, caramba, yo estoy mal. ¿Cuándo visitas la iglesia por primera vez? ¿Quién te lleva? Eh, sí, muy, muy, buena, muy buena pregunta. Eh, mira cómo yo comienzo a inclinarme a lo que es el Evangelio y, y vengo a este camino. Eh, el mar que yo hacía me, me alcanzó un día a mí. Recuerdo que cuando yo vendía la, la consumía. Pero qué pasa, llegó un... sí, eso, eso es lo que dice mucho, que el que, el que, vende, que el que vende la sustancia es muy difícil de que la consuma. Es muy difícil de la consuma, yo no la consumía. Eh, yo yo eh, la yo no la consumía, así consumía la Ahora, cuando yo entro a lo que es la adicción y al consumo de la eh, esa ese tipo de droga comienza a controlar mi vida. Qué pasa, en mi casa me daban un buen ejemplo. Mi mamá siempre estuvo en contra de lo que yo hacía. En mi casa siempre se me enseñaba los principios y el bien. Ahora yo era el que estaba inclinado al mar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo, ese mundo comienza a controlar mi vida, que era el mundo de la adición, ya de, del uso de la... Eh, mi vida comienza a, a, a desfallecer, yo comienzo a entrar en descadencia, a arruinar mi vida, eh, comienzo ya a, a entrar lo que es en el vicio, el vicio me comienza a avergonzar y llegó un momento donde yo me sentía como a, a avergonzado, avergonzado, pero a, a pesar de esa vergüenza que yo sentía, también acordaba las palabras que Dios me enviaba a través de los mensajeros que iban a predicarme a aquel lugar donde yo vendía la droga. Llegó un momento de aflicción a mi vida tan fuerte, cabrera, y de vergüenza, que ya los amigos míos me decían, mira qué, mira qué vicioso tú eres, tú en vicio. Ya tú no eres el que era antes. Todas estas cosas comenzaron a traer vergüenza a mi vida. Y yo sentí la necesidad como de cambiar, de ser un hombre diferente, que la gente no me cuestione, no, que, que yo ser un hombre de bien en la sociedad y no sentir vergüenza de mí mismo. Yo sentía vergüenza y es allí, recuerdo, donde un mensajero va de parte de Dios y me dice, mira, hay una campaña. Queremos invitarte para que tú escuches la palabra de Dios. Recuerdo que cuando yo fui a aquella actividad, el, el evangelista que estaba predicando, que era Michael Capiadosa, me dice esta palabra. El próximo que Dios levantará aquí en este barrio predicando el evangelio y será conocido y muchas personas vendrán a los caminos de Dios a través de ti, será tú y me señaló a mí. Cuando Él me señala, esto como que impacta mi vida y algo, yo comienzo a llorar, el Espíritu Santo me comienza a tocar porque es allí donde Dios trae a revelación quién yo era. Por eso la Biblia dice que Dios le habla a, a un profeta llamado Jeremías le dice, antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocía. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por eso te decía ahorita que yo siempre fui un líder, pero mi liderazgo estaba distorsionado. Cuando Cristo llegó a mi vida, fue donde el propósito y el diseño original se me revela. Pero desde ese día de que el pastor o el evangelista te señaló a ti como que tú eres el próximo que iba a levantar en el barrio para predicarle a nosotros, predicarle a nosotros y predicarle al, al, al pueblo, al municipio, al mundo dedicarle al mundo, desde ese día tú comenzaste a visitar la iglesia o volviste otra vez a al, al, al, donde tú eras, a los muchachos del mundo. Comencé a visitar la iglesia, pero es un proceso. Mi vida comienza a entrar en una metamorfosis. La palabra metamorfosis es transformación. La transformación no es de la noche a la mañana. Mira, incluso, eh, Miguel Cabrera, Jesús visita una ciudad llamada Capernaum. La, el primer mensaje de Jesús en aquella ciudad que estaban asentados en tiniebla, dice la Biblia que los hombres de aquel lugar estaban asentados en tiniebla, la Biblia dice que el primer mensaje, la primera palabra fue arrepentido. La palabra arrepentido es una palabra griega eh, que significa metanoia, meta nueva, transformación. Esa transformación solamente se puede alcanzar viniendo a Cristo. Cuando el, el evangelista me da la palabra, que es tu pregunta, Dios comienza a hacer una transformación en mi vida Pero no es de la noche a la mañana Yo sigo en el mundo de la delincuencia Tengo ya una guerra entre la mente Entre el mundo y, y, y querer agradar a Dios O sea, tú estás entre la espada y la pared Tú estás entre lo malo y lo bueno En el medio, bailando Exactamente, hay una lucha interna dentro de mí El Espíritu Santo me está convenciendo Porque ahora yo comienzo a pensar Señor, ¿qué yo voy a hacer? No, dejé el estudio eh, lo que se vende Comienzo a enseñar el currículo a Dios Le digo, Ahora tú me estás diciendo que yo seré un predicador Pero yo no sé trabajar Cómo voy a hacer de mi vida Dios comienza ahora a conquistarme A traerme a Él Para Él mostrarme el camino que Él me tenía Un camino mejor, un camino de bendición Mira lo que Dios ha hecho en mi vida Me dio un negocio, sé trabajar eh, Me he educado En, en, en varias áreas eh, Como teo, licenciatura teológica Me, me hice licenciado eh, me preparé, Dios me ayudó A tener más conocimiento de la vida Dios cambia al hombre Y los amigos, cuando tú decidiste Coger ese camino de Dios ¿Qué te dijeron tus amigos que estaban en el mundo De... Que tú estabas? O sea, en el mundo malvado, como dices, que tú estabas ¿Cuál fue su reacción de ellos? Cuando te vieron un hombre cambiado, un hombre que estaba cambiando No por completo, porque es como tú dices Que eso es por parte Cuando tú estabas cambiando, que ya tú no visitaba, por ejemplo, la esquina Que estaba visitando la iglesia No sé si cuando tú cruzabas lo veías yo ahí ¿Qué decían ellos? Bueno, eh, muchos decían Le damos dos meses, le damos tres meses Lo vamos a ver aquí de nuevo con el vaso eh, de romo en la mano Muchos profetizaron y decían que yo iba a volver al mundo Sin embargo, gracias y a la misericordia de Dios Tengo ocho años en el Evangelio y predicando el Evangelio O sea, que desde que tú entraste a los brazos del Señor Al mundo del Señor, jamás te devolví Jamás me devolví y, y, y no, lo, no lo juzgo a ellos de que dudaran de mí Porque imagínate una persona como yo eh, En el mundo que me encontraba A la vista de los hombres Era difícil de que una persona como yo cambiara Pero yo lo que creo es que, que Dios te escogió a ti Para que tú le predicaras a ellos Y le hiciera cambiar su mente a ellos De que ellos estaban mal Y Dios por eso te tocó a ti Para que tú lo transformaras a ellos ¿Pasó eso contigo y ellos? Claro que sí Ahora Dios me usa como instrumento para hacerle entender a ellos de que Dios es un Dios que restaura, un Dios que transforma y que de los más viles y de los menospreciados Dios escoge para levantarlo y glorificarse a través de esa persona. Yo soy un testimonio vivo. Pero de esos muchachos que estaban contigo, ¿algunos están en el Evangelio o, o algunos están descarriados? ¿Algunos han permanecido? ¿Cómo están si ¿Sí lo ven? La mayoría son evangelistas. Hay otros que todavía no han dado el paso de fe, pero yo creo que así como Dios me tocó a mí y Dios tocó a los otros colegas que también son predicadores, también Dios le va a dar una oportunidad a ellos de salvación. Amén. ¿Y cómo se siente Rangel ahora que está en los brazos del Señor hace muchos años predicando? Porque eh, yo, tengo, yo tengo constancia de eso, de que cuando tú vas al barrio allá, que va a la calle Betania, eh, frente al colmado ahí, que ponen la tarima ahí para ustedes porque Que hacen tres días de prédica Que la haces eh, Jeffrey El evangelista Jeffrey La haces tú y no, no recuerdo bien el otro Yo me tiro esos tres días Yo me siento en una silla frente al colmado ahí A verlo a ustedes Aunque no sea bautizado O no esté Como te digo en, en la rienda donde tú estás Como evangélico Pero yo me lo gozo porque hay que, hay que limpiarse con la palabra del Señor, de vez en cuando, aunque tú no visites una iglesia, pero hay que glorificarse, como dicen, y hay que escuchar la palabra. Cabrera, me siento bien, me siento orgulloso, al yo subirme a un escenario, a una tarima, a predicar, y más personas como ustedes que me conocían, yo darle el mensaje, y sabiendo de que ustedes están viendo un hombre que Dios lo transformó, y que Dios cambia, y que Dios es un Dios de oportunidad, para mí es una honra, me siento orgulloso de mí, de, de Dios primeramente, de mí mismo que pude lograr, aleluya, permanecer en el Evangelio y ser un hombre que aporta para la sociedad, un hombre de bien, incluso hay personas que en aquel entonces me odiaban y decían, ojalá que lo se lo lleven preso, y esa, muchas de esas personas ahora me llaman, ven ahora por mi hijo, Estoy pasando una situación aquí en mi casa y eso para mí es una honra y es un privilegio servirle a Dios. En aquella época no tenía mujer, no tenía hijos no tenía nada. O sea, nada más tenía tu madre que velaba por ti, se preocupaba por ti, tus hermanos, tu familia. Ahora creo que tiene una linda familia. Creo o no, que estoy seguro que tiene una linda familia. Claro que sí, tengo una linda familia. Incluso, Cabrera, esa pregunta está muy bonita e importante porque yo tuve mujer en el mundo, pero nunca pude tener hijos O sea, quiero dejar dicho familia porque... Mujer puede tener cualquiera, mujer puede tener cualquiera, ah, yo tengo una mujer, hay una mujer aquí Te estoy hablando ya sentado, eh, asentado, perdón, en, en un hogar, con una familia, una hija eh, por Saber por quién tú vas a vivir, saber por quién tú vas a velar Sí, y, y incluso lo mejor que, que yo me siento tan bien que Dios no permitió que yo tuviera quizás una familia fuera del camino de Él porque quizás yo no la iba a honrar como yo ahora honro y valoro lo que Dios ha puesto en la mano mía. Eh, verdaderamente yo me siento orgulloso porque Dios me dio estabilidad, me dio una esposa, me dio una hermosa niña. Y, y, y nada de esto fuera de Dios, yo lo pude lograr. Eh, yo era una persona infeliz, no, no tenía ninguno de estos privilegios. Pero cuando vengo al Señor, el Señor ya en el paquete tenía todas estas cosas guardadas para mí. Darme una, una esposa, darme una familia... ...darme una hija, darme honra... ...y nada de estas cosas yo pude tenerle en el mundo... ...cristiana ella también... ...cristiana, claro que sí... No. ...eso para que ustedes vean que Dios transforma... ...Dios transforma a la persona... ...Dios transforma al, al ser humano... ...cuando usted cree que, que usted no lo puede... ...Dios se mete en su mente y dice... ...tú lo puedes... ...es, es, es un testimonio de mi hermano Rangel aquí... ...de no, no como yo le digo no, no, yo le digo no, no todavía... ...no sé si, si él se siente bien porque yo le diga así todavía... Pero nos conocemos desde hace mucho tiempo Y eso para que ustedes vean que Dios transforma Dios es bueno ¿Entiendes? Dios es bueno eh, ah, En estos momentos ahora eh, ¿Tiene Una iglesia donde Tú predicas constantemente O visitas los barrios O... O te buscan para predicar, ¿cómo, cómo lo hacen? Sí, ahora mismo yo me encuentro como pastor evangelista. Yo estoy levantando una obra, estoy levantando un campo blanco, es, es en un lugar, es una calle. Allí estoy levantando una iglesia cabrera para la gloria de Dios. Amén. Y también, aparte de esa obra que estoy levantando, que es una iglesia que pronto vamos a tener un local, estaremos establecidos, como eh, Dios es un Dios de orden. Eh, particularmente de eso, yo también me manejo en lo que es la predicación, invitaciones que me hacen otras iglesias. Eh, ...voy a otros lugares a predicar... ...campañas... Y, ...y tengo colegas pastores que me llaman... ...y me invitan a sus actividades y a sus reuniones... ...¿dónde es la iglesia? ...la, igle la iglesia mía queda en la calle Cibaeña ...de las Palmas de Herrera... ...detrás del Marcelinito Vélez... Eh, ...llamada Iglesia de Avivamiento... ...Dios Libertando al Cautivo... ...¿y nunca te ha pasado por la mente... ir a predicar a la cárcel? ...claro que sí... ...incluso yo he ido a la cárcel a predicar... ...la Biblia habla de que... visitemos a los presos... ...como si estuvieran presos juntamente con ellos... En mis inicios como evangelista, yo fui a la victoria como cuatro o cinco veces. Yo he ido allá a dar el mensaje de salvación. ¿Y nunca te has encontrado con, con aquella persona cuando tú estabas en el mundo malo, eh, preso allá que a tantos años, o persona que tú le haya hecho maldad en aquella época que por la gloria de Dios ya... Eso pasó, yo soy una etapa superada ya. Nunca te ha topado con de esa persona ya. Claro que sí, y cuando me ven son impactados y dicen, wow, y tú eres cristiano, mi hermano, wow, sí se nota la transformación. Mira tu rostro, mira tu aspecto, qué diferente te ve. Porque eso es lo que Dios hace, Cabrera, Dios nos lava, Dios nos guarda. Acuérdate cómo me decían a mí en un, en un entonces, Fido Dido, estaba flaco el, el, el maltrato que estaba viviendo en el mundo. Ahora hay una gracia que Dios ha puesto. Hay, hay otro aspecto que Dios ha puesto. Cuando ellos me ven, ellos se sienten orgullosos y, y se sienten también que yo les predico con mi testimonio porque ellos dicen, yo conozco a ese joven. Él es, yo sé quién él era antes. Nosotros eh, éramos colegas, estábamos en el mundo. Y mira cómo él, él ahora, él es un hombre de bien. Después que tú soltaste, como quien dice ya, lo que es el mundo perverso, el mundo malo, te mete al Evangelio. Piensa ir más allá de lo que tú has logrado hasta ahora. Claro que sí, claro que sí eh, eh, El Evangelio, Dios nos llama A expansión, a crecimiento eh, Incluso cuando Dios se le revela A Abraham Cabrera, eh, la Biblia dice Que es un sueño, Dios le habla a Abraham Y le dice a Abraham, en esta visión Sal fuera y mira las estrellas si la puede contar, así será tu descendencia Dios le estaba hablando a Abraham De un ministerio de expansión De, de, de llegar más allá Que lo que su mente humana O su capacidad humana podía alcanzar El logro mío Ahora, eh, y el, el proyecto es ir a otra nación a predicar el Evangelio, como los Estados Unidos, Colombia, otras naciones, porque somos instrumentos de Dios. Y así como Dios me levantó en este barrio llamado La Palma de Herrera, también Dios me va a mover a otros lugares a llevar el mensaje de salvación. Y, y queremos llegar más allá. Amén, porque si Dios, si Dios te tocó a ti para que tú le predicaras aquí a nosotros en el municipio, eh, también aquí, se puede decir en el país entero, ¿por qué no eh, tocarte para que tú prediques lo que es el mundo? Porque Dios es así y hay que tener fe. A eso somos llamados, a predicar el mundo. Incluso la Biblia dice que Jesús dejando a Nazaret fue a Capernaum. En la ciudad de Capernaum fue donde el ministerio de Jesús explotó. Y muchas veces no somos honrados. La Biblia dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Muchas veces Dios tiene que sacarnos de nuestra tierra natal, donde nosotros eh, nacemos, y llevarnos a otros lugares que quizás no nos conocen, con una palabra revelada, y esas personas que son, que son de ese lugar son impactadas, porque está llegando un hombre que no conoce su vida, y Dios comienza a revelar cosas y a llamar personas al Evangelio. Amén. Que la gloria sea de Dios, hermano. Esto ha sido una entrevista que... Me ha llenado de mucha satisfacción Que hace mucho que te dije No sé si te acuerdas que te dije eh, No, no, quiero entrevistarte A saber de tu vida cómo era tu vida Que yo conocí parte de esa vida Pero no podía juzgarte Porque yo no soy no soy quien para juzgarte Lo único que puede juzgar es Dios Entonces, gracias por darme esa entrevista, hermano ¿Qué tú quieres decirle a los jóvenes de ahora Que están en el, en el camino desviado, como dicen Para que se arrepientan Que sea un hombre de bien como tú Una persona que lo que está haciendo con la comunidad de aquí del municipio y con el país entero, llevándole la palabra, llevándole enseñanza y llevándole eh, lo que es el bien a todos los hogares dominicanos y a, y a qué sé yo, a, a todos, niños, eh, personas, que cuando te escuchan dice ¡Wow! No, lo no, mira ese muchacho, ¿quién era es ese muchacho? Y mira cómo es ahora, ¿qué tú tienes que decirle a esa juventud? Y ahora que vemos como que... Eh, eh, el mundo como que va a caminando rápido, eh, esto por aquí, esto por allá, es un problema aquí, un desorden aquí. Entonces, ¿qué tú tienes que decirle a esa persona? Es eh, eh, Una bonita pregunta. Yo quiero hablarle a esa audiencia y a todas esas personas que me van a ver y que van a ver esta entrevista, de que tienen que abrirle su corazón a Cristo, de que para Dios no hay excepción de personas, no importando tu condición, no importa quién tú seas, no importa en el lodo que te encuentre. Yo conozco un Dios que te puede restaurar, que puede limpiar tu vida, que te puede sanar. Mira, ¿de qué le vale al hombre quizás tener el bolsillo lleno de dinero y, y tener el corazón vacío? ¿De qué le vale al hombre tener cinco edificios, cuatro mansiones y no tener un hogar feliz? ¿De qué le vale al hombre tener riqueza, dice la palabra de Dios Cabrera, y al final perder su arma? El consejo mejor que yo le puedo dar a esa audiencia, Miguel Cabrera, es que vengan a Jesús, que vengan a Dios. Él puede restaurarte Él puede darte una vida feliz Personas que están pasando quizás por depresión Que el diablo está diciendo, mátate, quítate la vida Vengo a decirte de parte de Dios Tú eres importante para Dios No escuches esa voz, escucha la voz de Dios Mira tú que quizá eres joven Que está creciendo eh, Sigue estudiando, estudia No te incline al mal, no te incline a la delincuencia Tú puedes ser mañana eh, el mejor ingeniero El mejor abogado El mejor doctor Dios tiene planes gigantes para con nosotros Cabrera Incluso la Biblia dice, Cabrera, que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Amén. Así yo también cuando veo que tú estás predicando en la tarima, veo a tu mamá también ahí que, o sea, tú fuiste que la llevaste a los brazos del Señor. Tú fuiste que la metiste ahí a ella porque creo que tú, que tú eh, llegaste a la iglesia primero que ella. Hasta cantando la veo a ella. Ella es parte de mi ministerio Cabrera, mira, escúchame por esto que te voy a decir Ella llegó primero que yo al evangelio ¿Llegó primero que tú? Claro, incluso, escucha lo que pasaba Cuando yo llegaba amanecido a las 6 de la mañana borracho ¿Tú sabes lo que esa mujer me decía? Llegó el pastor, llegó el evangelista Y yo la miraba y decía, mi mamá está loca porque yo, con este humo que tengo y este juqueo, yo lo que ella me está diciendo, que yo soy un evangelista, lo que pasa era que la, la señora tenía una palabra de fe que estaba trastornando y estaba transformando, transformando también mi vida. hoy que Dios, Dios la tocaba a ella para que te tocara a ti. Claro, a través de él. Claro, Dios la estaba usando, ella me estaba marcando con una palabra. Y ella estaba viendo lo que su hijo iba a hacer mañana. Y, Amén. y, y hoy en día ella disfruta de esa victoria y de esa gloria acompañada con su hijo. Amén, amén, ya ustedes saben mis hermanos Esta fue una entrevista Demasiado buena, sin desperdicio Que tuvimos aquí con mi hermano Rangel. Mi hermano Rangel Martínez, cariñosamente No, no como le decimos Esperemos en Dios que toda Por el resto de su vida Que, que Dios lo siga tocando a él Y que lo siga usando como instrumento para Predicarnos a nosotros y Para andar por, el, por los caminos del bien Nada hermano Fue un placer eh, haber conversado contigo de esta hermosa palabra no sé si quiere agregar algo más alguna alguna palabra un verso un un ¿cómo se dice un, un, verso un verso de la Biblia un proverbio para que para que esta entrevista termine bien dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es la cosa vieja pasaron he aquí Todas son hechas nuevas. ¿Qué quiero decirte con esta palabra, amigo que me está mirando? Que hay un camino nuevo que trazar. Y ese camino solamente se encuentra en el Señor. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Hay pasado que quizás te tienen atado. Mira, hay pasado que quizás no te permiten ver el presente de Dios. Pero cuando vienes a Cristo, ya el pasado queda atrás. Y hay una nueva vida llena de bendición que quiere caminar contigo. Dios te bendiga. Shalom. Amén, bueno mis amigos ya ustedes saben Esta entrevista, ustedes la van a disfrutar Por mi canal de Youtube Cabrera HD eh, Por mi canal de Facebook también Cabrera HD Por Instagram y TikTok Así que ya ustedes saben, nos vemos en la próxima